En fin Vamos y vamos Vamos oh, Claro no. no, que sí Esto Vamos Y vale. por internet aquí no hay ah, ah ya regreso todo el corre yo que acabo de salir y ya estoy en ¿sí? el mosquito con Mario Sí, vamos por el internet Claro que se sí, venga más si sí, hay que ir eso ahí guau ahí voy a ah, por el internet no hay internet ¿sí es? es esta la clave. No sirve. ¿Qué te dice, Mario? No sé tú. Uh, la visión y el peor. Uh, vamos a notar entonces. Sería sí. mejor si iluminaras. Uh, ahorita no tengo eso A mí no sé qué luz. Toc, toc. Hasta tocar la puerta. Porque... ¡Ya! ¡Mamá mía! Como que ya se exigieron un poco ¿Sabes si fue un orgullo? ¿Quién apagó la luz? ¡Fui yo! Es porque me gusta que esté más oscuro ¡Ahí te tu... cartera. Ahora sí el primero es Spiderman Nada más hay cuatro horas de... ¡Tardaron como dos horas! ¡Wow! ¿En serio? <risa> sí, me ¿Qué pasa con Se mejor que ver. <risa> <risa> <risa> Ay, yo no sé qué hacer. Yo fui las No. Yo también sí fui fotos no. y nosotros? Eh, no, exactamente ¿También? ¿También? ¿También no te las Cinco bien quiero ¡Ahora, mira, por detrás! ¡Ahora, ¡Oh! mira, Ay. ¡Ahora, mira, mira, mira! ¡Ahora, mira, mira, mira! ¡Ahora, mira, mira, mira! ¡Ahora, mira, mira, mira, mira, mira! ¡Ahora, mira, mira, mira, mira, mira, Yo ¡Ahora, mira, mira, mira, voy La otra de los cobras quitadas por la playa. De hecho, oye, Dios. ¿Y qué tal nos estás ahí? Ahí está donde estás, ¿verdad? No, vamos no, no, no. No, no, no. Es claro, que voy a reparar la playa. Oh, oh no, lo puedo. no, no. Un cepito. Pues, en la playa también hay restaurantes. ¡Ah! Oh. ¿No sí, sé, señor? ¿Para que le dio este hotel? ¡Exacto! ¡Tima! ¡Y Wi-Fi! ¡Exacto! ¡Entreñe si se ¡A la mejor posición! los que oh, oh, oh, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! es ¡Ah! de ¡Ah! oh, si ya se fueron a la calle ni siquiera quisieron estudiar pero no te pasó te interesa eso no es bueno si sí, quiero sí, mis oh, esto estuvo suave Lo perfecto, los protectos nos divertimos mucho. ¿Quién quiere unas tarjetas de internet? Vamos, este es aburrido. No, ya. Mejor te traigo no, teimoso. No. Vamos a ver. ¿Qué? un uh, sueño porque ¡Sí! <as> el de lo de o sea, ¡Sí! la casa a ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ver ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vacaciones! ¿Por qué? ¡No es justo! No puede ser. hacer más actividades. se volvió muy rápido. ¡Se muy rápido! No. No puede ser. No me gustan por los porosistas. O oh, por lo menos son específicos, específico, pero... Oh, no, es que... Y se les hace lo que se la gana si quiere Ay, eso es lo que no me gusta. ¿Qué de los ¿Para qué gasté no todo, todo este dinero para la amo? Vale. Yo tengo un momento romántico con picha. Esto no es justo. No, esto no va a estar así, Sonic. Ya verás, terminaste mis vacaciones. Ya, yeah, ya traje mi perrier! Ahora voy a jugar, mujer. Mm. ¡Oh, no puede ser!